ADC Informa Cultura El taller de lectura y redacción impartido por la maestra Ada Belén Hernández en Escuela Bachilleres Ateneo Fuente se enfoca en crear en los estudiantes el hábito de leer y analizar. La lectura ayuda a ampliar nuestro vocabulario, a expresarnos mejor, a comunicarnos mejor con las personas, a ampliar nuestra cultura general y viajar a través de ella. Belén Hernández contribuye con su materia al programa Hashtag Lectores. Sustentabilidad. La Coordinación General de Educación a Distancia y la Agenda Universitaria Ambiental convocan a docentes a cursar el Diplomado de Educación Ambiental en Línea. Con duración de 100 horas, impartido de manera virtual a través de la plataforma de la Máxima Casa de Estudios, tiene como objetivo desarrollar estrategias innovadoras para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en el ejercicio profesional de los docentes como educadores ambientales. El cupo son 25 participantes, el registro ya está abierto y los interesados deberán acceder a la página de Internet www.cged.com .uadek.mx, diagonal WordPress, diagonal diplomado, guión educación, guión ambiental. La Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado ofreció una charla en la Facultad de Sistemas con el objetivo de que los estudiantes conozcan y sean conscientes del uso responsable de la información que comparten en redes sociales, sus alcances, derechos y consecuencias de los mismos. Educar a los universitarios en las reglas del civismo digital es otro de los objetivos, pues ayudarán a prevenir riesgos y peligros al usar el Internet y las redes sociales. Esta actividad se realizó de acuerdo al protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia entre la comunidad universitaria. Calidad Académica la Facultad de Ciencias de la Comunicación invitó a los profesionales a cursar la especialidad en periodismo. Será la segunda generación de especialistas en periodismo que cursarán ocho módulos del programa que tiene como objetivo profesionalizarse en el área periodística. El aspirante deberá contar con título y cédula profesional. La especialidad es semipresencial, con duración de un año y está limitada a 20 estudiantes. Para más información comunicarse al teléfono 417 9717 o a través de la página de Facebook Especialidad en Periodismo FCC UADC o a través del correo electrónico Gerardo Sosa Santillán, director de la Facultad de Ciencias Químicas, rindió su primer informe de actividades del periodo 2018-2019. Ante la comunidad estudiantil, docentes y autoridades, destacó los seis cuerpos académicos consolidados, como el de biotecnología, ciencia y tecnología de alimentos, polímeros, materiales cerámicos, nanobiociencias y química orgánica. Se han desarrollado 120 proyectos registrados entre la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación y 140 artículos científicos se publicaron en revistas indexadas. Entre otras acciones, inauguraron un laboratorio de simulación. A través del Comité de Evaluación y Seguimiento del Bachillerato, se aplicará por primera vez en el mes de junio el examen o prueba de egreso, y se hará lo propio al finalizar cada ciclo académico. Así lo informó Patricia Martínez de la Coordinación General de Bachilleratos. Destacó que durante una reunión intensiva del comité, se seleccionaron los reactivos que integrarán la prueba para elevar la calidad de la educación y conocer las áreas de oportunidad para los estudiantes. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.